que a, esta, a este momento hay, hay mucho mucho COVID regado por nuestras calles. Así que a cuidarse, eh, quiero también aprovechar y decirle, las empresas no son las que tienen que cuidarlo a usted, aunque usted sea un empleado, aunque usted sea un cliente. No, es usted que tiene que cuidarse. Usted que tiene que exigir sus mascarillas, su, su a, antibacterial, Lavarse las manos Y tomar todas las medidas del lugar Eso usted es, Esto es algo individual Claro Las empresas están en la obligación también De proteger a sus clientes Y a sus colaboradores O a sus empleados Pero es usted quien tiene que tomar esa iniciativa Usted dice Por ejemplo yo fui a Valver hoy Y yo le dije Porque me tenía que quitar la mascarilla Pero le dije a él Que se dejara la, la, que, la que él usa eh, inmediatamente salí de ahí, yo ando con mi alcohol, ando con mi hand o sea, eh, eh, la manito limpia, y agarré, papá, papá, pa, pa, pa, y me eché mi, mi alcohol, y me lavé, llegué a la oficina, me lavé mis manos, eh, llego aquí al canal, me lavo mis manos, ahí yo tengo, por ejemplo, eh, eh, mi manito limpia y todo eso, y esa es la precaución que tenemos nosotros que tomar, Nadie la va a Por ejemplo, aquí en esta, aquí en el, en esta planta, veloz, y amigos televidentes, está todo el mundo con, con, con prevención, pero tú tienes que tomar la tuya. Aquí hay eh, eh, en el baño jabón de cuava, eh, hay eh, toalla desechable, de papel, hay, man, hay manito, manito limpia, eh, hay alcohol allá abajo, pero yo traigo lo mío. A mí nadie me lo dijo, pero yo ando con mi mochila ahí. Y esto es así. Vamos. Mira, Roberto, Ajá. Eh, antes de, para, antes de, de ir a la pausa, para cerrar el tema del, del coronavirus y entrar en las demás noticias, eh, tú sabes que de las crisis surgen oportunidades eh, en el sentido de crear empresas, de emprender y eso. Hay un tema muy delicado, obviamente el accesorio que hay que usar por obligación son las mascarillas. Hay mucha gente que está poniendo su, su negocito de mascarillas caseras, que es bueno y es válido. Sin embargo, es una situación súper delicada y esas mascarillas de telas, esas mascarillas acolchonadas, no te protegen del coronavirus. Las recomendadas por los organismos expertos, no lo digo yo, los organismos expertos han dicho específicamente KN95 porque tiene cinco capas de protección y las mascarillas quirúrgicas, que son las que tienen tres capas y se basan simplemente en eso, las telas o de las telas de las mascarillas caseras no importa la cantidad de capas que tenga se filtra por los recuicios ya que el coronavirus según investigaciones tiene 129 nanómetros solamente qué quiere decir eso que el hecho que usted se ponga incluso mascarillas que hasta para mandarlas a ser personalizadas esto no es cuestión de moda, de verse bonito, de que la rosadita me combina con el t-shirt. Es cuestión de la salud, es cuestión de usted no contagiar por, por las gotitas de saliva, que obviamente es, es la forma que se hace. Así que hay que tomar mucho cuidado con esto. Obviamente no todo el mundo puede dar 200, 250 pesos por una mascarilla, un padre de familia que tenga tres muchachos, que haya que comprar plátano, arroz entiendo que es lógico que no va a dar 200, 250 por una mascarilla, sin embargo, hay que buscar la forma, porque estamos hablando de la salud, si Sí, eh, mira, eh, sobre el tema de la mascarilla, más adelante tengo mi opinión sobre la mascarilla, los guantes y, y, y, y todo eso, incluso traje casualmente un video eh, vamos a ver si el señor director eh, lo tiene por ahí. Eh, para irnos con ese video, que tengo también un TBT eh, que quiero compartir con, con los amigos televidentes. El video número dos, señor director, es un señor, eh, yo mismo, yo lo iba a hacer el video. Yo, hay varios videos que por asunto de tiempo yo no lo he hecho. Porque, ¿Por qué yo digo yo hacerlo? No es lo mismo ese señor que sí, se ve que es extranjero, es. la gente lo ve y no le pone asunto. Pero cuando la gente ve a una, gente, una persona del patio, eh, a Roberto Neris... A Alex Díaz, a Manolo, y lo ven como que le creen más fácil. Miren qué sencillo esto con el tema de las mascarillas y las orejas y las marcas que le está dejando a las personas. Esas mascarillas que tú dices vienen con un size estándar, como dicen los norteamericanos, all size, o sea, para todos los tamaños. Entonces, fíjense lo práctico y lo sencillo eh, eh, que, eh, y, y lo ingenioso que es con cortando un botón eh, de una camisa, dos extremos de los botones del centro, usted lo corta bien bonito y ya con eso tiene, eh, si se quiere, un, un, una extensión de de la de, de, de los colgante, ¿no? De la mascarilla para que así no force, porque hay gente que está teniendo problemas de dolor, dolor de cabeza eh, eh, por el tema de las orejas, ¿eh? Y otra cosa, la mascarilla, ojo, no es para usarla 24 horas, hay gente que hasta está, que está, están corriendo con mascarilla Señores, pero de por Dios Posible. De por Dios, no La mascarilla usted tiene que quitársela en cada cierto tiempo Por ejemplo eh, eh, Yo hice eh, eh, El comercial, no sé si me lo puede buscar Señor director, el comercial que hicimos eh, A principio de O a mediado de, de, de, de esta pandemia Que fue eh, el comercial De consejo, que lo hicimos encima de, nuestras de Del techo de la oficina De nosotros Y ese comercial Lo hice yo mismo o sea, yo agarré el dron de la oficina y, y me grabé yo mismo. Y quise hacer una toma panorámica de la ciudad. Hubieron, como siempre, muchas críticas positivas, que le agradezco eh, públicamente, y otras que, que, que hacían preguntas, y yo dije, Dios mío, pero a la gente como que hay que meterle la cosa con cucharita. Si usted está en su casa o su oficina solo, usted no necesita mascarilla. Si usted va en su vehículo, atención, solo, o por ejemplo con su esposa, que usted está a diario, o con su hijo, en el caso mío, que, que, que, que está yendo conmigo a la oficina ahora, usted necesita mascarilla. Por empecé comercial, la gente me preguntó, entonces tú estás aconsejando mascarilla y guantes y no lo tiene puesto. Pero, eh, señores, yo estoy en el techo de mi oficina solo. Y lo digo, es cuando la gente va a salir. Entonces, traigo a colación esto, eh, Veloz, y amigos televidentes, tenemos que protegernos, pero también no podemos eh, con esa protección eh, enfermarnos. El CO2 que produce usted con la mascarilla ahí es como cuando usted entra a, a, a un vehículo, en un espacio cerrado y ese, ese humo entra. Asimismo, sí usted emite gases que son tóxicos, claro, en pequeña cantidad, pero cuando son eh, ya usted tiene eh, un día con la mascarilla respirando su propio aire, eso también le puede traer problemas de salud. Si usted se la quita, por ejemplo, yo estoy aquí en el, en el estudio y, y, y gracias a Dios que nos me han llamado a decirme, Roberto, y tu mascarilla y tú guante Los muchachos están, es como a un kilómetro de mí. Hazme eh, una toma, a Toti, que, que vean la distancia de camarógrafo a, a mí para que la gente vea. Porque a la gente hay que hacerle con cucharita las cosas para que entienda. Miren la distancia que está ese camarógrafo de mí. Miren, miren donde yo estoy, ¿eh? Wow, hasta bonita se ve la toma. Eh, eh, miren la distancia de donde yo estoy. Y pero si yo no tengo mascarilla ni guante. Este escritorio, antes de sentarme, eh, mi coordinador de planta, y eh, yo tengo un pote de alcohol, como le dije, y se limpia con alcohol, aparte de que Telenor lo hace. O sea, cada, cada vez, dentro de los protocolos de Telenor, cada vez que termino un programa, tanto este micrófono de mano, micrófono de corbata, este escritorio se limpia con alcohol. Pero independientemente, que es lo que yo quiero que ustedes entiendan, tanto los empleados como los empleadores, yo llego aquí con mi alcohol, e Isracho vuelve y le pasa a todo eso. ¿Te ve? Entonces ya yo aquí estoy seguro de que no me voy a contagiar. Pero terminando el programa, yo agarro me voy el baño y me lavo con, con jabón de cuava que tenemos aquí, me echo alcohol y ya, llego a mi casa, me quito la ropa fuera. E incluso estoy haciendo una técnica también que estoy usando jeans Saqué dos jeans para la semana completa. Y los jeans, los lo que tengan la posibilidad, los que no, eh, lo hacen con el método regular. Yo dejo los jeans afuera, en la puerta de mi casa. Me lo quito ahí, lo engancho y cuando voy a salir, me lo pongo. Cuestión que si esos jeans están eh, infectados del virus, se queden afuera. Pero le echo alcohol también. Pero se quedan afuera porque uno no puede estar lavando los jeans. Eh, un poquito, ¿verdad? La, los jeans no se lavan a diario. El que me diga a mí que lava los jeans a diario, lo digo, hablador, ¿eh? Los jeans no se lavan a, a diario. Los jeans se, eh, se originaron, y no quiero entrar en historia, pero desde el año 1800 y pico, esa tela de mezclilla para eso mismo, para trabajadores que trabajaban en minas y, y poder eh, rehusarlo frecuentemente sin necesidad de lavarlo. Pero eso es otra historia. Lo que quiero concluir es que no es que usted tiene que tener esa mascarilla 24 horas. No. Si usted va en su vehículo, usted se la puede quitar. Ahora, si usted se va a desmontar, usted se la pone. Si usted va a hablar con alguien, usted se la pone. Si usted se desmonta en su vehículo, usted se la pone. Si usted está en su oficina solo, usted se la quita. ¿Entiende? Si usted está a dos metros de distancia de una gente, usted tiene que tener la mascarilla puesta. Entonces, tiene que, que, que crear hábitos, nuevos hábitos. Esto es una nueva... No, eh, eh, ¿cómo se dice? una nueva normalidad o sea nosotros no estamos como antes de la pandemia entonces tenemos que hacer hábitos hacer cultura nueva nada más no es ponerse la mascarilla bonita como andan las mujeres con una cosita y una decoración no, es también saberla usar saberle dar uso y hacer de eso una día como por ejemplo el reloj ¿verdad? Que usted se lo pone a diario, el perfume, los aretes. Entonces usted tiene que hacer eso como reglas ya en su vida, hasta que las cosas cambien. Bueno, eh, no extendimos, eh, veloz, vamos al corte. No extendimos porque Luis Reynoso está eh, haciendo algunos eh, movimientos y a esta hora eh, se le hace un poco difícil. Eh, conectarse eh, con nosotros vamos al corte, señor director, luego del corte eh, ya regresamos con todo el desarrollo la noticia, y recuerden eh, eh, señor director, pónganme en pantalla ahí eh, el teléfono y también en nuestro whatsapp, que hoy vamos a interactuar hoy le vamos a dar paso a mucha gente para que hagan su denuncia, hoy vamos